Hermanos, vamos a orar para que empecemos un año. Este año solo es este domingo. Solo es para que el Espíritu Santo, como lo acabamos de ver en la lectura, llegue a ustedes y les dé entendimiento y sabiduría. Les dé comprensión y les dé inteligencia. Vamos a orar, hermanos todos, por los que están aquí con bastones, por los que están tullidos. Oremos que se nos levante Dios, si Él lo quiere, pero si no, que al menos escuche nuestras palabras de amor a cada uno de nuestros hermanos. Que están inválidos. ¿O cómo se dice? Sí. Bueno. Yo no soy hablar de Soy más campesino que cualquiera. Pero soy más de Dios que un berraco, eso marido. Alabado sea el Señor. Impocaba las manos, pues, hermanos. Lloremos por todos los tuyidos. Por todos los imposibilitados. Que aquí viene la palabra de Dios, Padre Eterno, tú estás, tú estás siempre atento a nuestras palabras. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y perdón por, perdón por todos los imposibilitados. A ti te los entregamos, Padre. A ti te los entregamos. Porque tú eres el único que los levantas. De este lugar de martillo. Te pedimos por la conversión de ellos. Te pedimos por la conversión sí, de ellos. Para que todos los días llegan más santos. Para que todos para que todos días llegan que los días se más santos. santos. Hermanos, en los tres están. Que algunos de por aquí se levanten, porque no soy yo. Son ustedes los que va, están orando. Y la mano fuertemente y píenle a Dios, que se vaya levantando cada uno que tenga muletas, o que tenga bordones, o que tenga camilla, lo que sea. Píenle y miremos para acá, a ver quién, quién sea. Pero siéntese para saber y si no, no vamos a saber nada. Siéntese. Estos enfermitos que Dios lo levante, levanta la muleta, el bordón, lo que sea, para poderlo distinguir. Oren al Señor. Añade uno. Ponte de pie. Bueno, si sí puede, porque aquí está Dios. Pónganse de pie en el nombre de Cristo pongas el pie jole nada yo lo que hay un pasito para adelante una guapita guapita eh en uh, el nombre de Dios Un pasito para adelante eso. eso ya no más Él. un pasito para adelante ya no -e más ya más un pasito para adelante ¡Es por un buen esclave! Señor, diga usted. Señor, Ay, Ay, señor, Ay, señor, Círcalo, ya hace falta más. Hace falta más o menos. Tiene más. Coto. Ese es para el peligro. Te lo llevaremos. Tiro. Tiro. Venga para acá, tienes madre. dormido A ver, en nombre de Dios camina. ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina! Venga. venga. ¡Camina! ¿Qué le duele? la cabeza. ¿Quién te ha la cabeza? A ver, tenme aquí. Pongan las manos, pues, hijos. Que en esta sanación va a ser de Dios. Pero, porque ustedes la piden. ¿Qué siente ya? ¿Qué siente ya? Nada. ¿Se le quitó el dolor de cabeza? Sí. Pero Gloria a Gloria a te Creemos en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, en el Padre, antes de todos los días. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo en el cielo y por la del Espíritu Santo, se en encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Juan falleció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre en el reino de la con Gloria para buscar a Dios y muertos, y su reino no se va queremos tener el espíritu santo señor, señor dador de orden, vida que, que